Estamos pasando por algo muy extraño. Algo que nunca nos había pasado. Nuestra industria se ha detenido. Nuestros eventos de este verano se han pospuesto. Unos para fin de año y otros para el próximo. Algunos hemos tenido que cerrar nuestras puertas. Pero continuemos planeando tu evento. Sabemos lo que es planear un evento de esta magnitud. Todos nosotros tenemos un compromiso contigo de principio a fin. Para que tengas el evento de tus sueños. Un evento increíble y especial, pero libre de riesgos. Somos una industria responsable. Ayudemos a que esto dure lo menos posible. Quédate en, en casa. casa. Ahorita se trata de responsabilidad social. Piensa en tus familiares y amigos. La salud debe de ser lo más importante en este momento. Somos una industria uniendo fuerzas. We're in this together. Tómatelo en serio. Quédate en casa. Stay home. Mañana tendrás el evento que siempre soñaste. Mañana estaremos emocionados por vivir este sueño juntos. Mañana todos volveremos a sonreír. We're We're